Hola, bienvenidos a mi canal, eh, otro día más y otra vela más Esta vez vamos a utilizar la cera de abeja, la lámina de cera de abeja Que ya sabéis que podéis encontrar fácilmente en ferreterías, que tengan artículos para apicultura O también podéis encontrarlas online Pues con esto vamos a hacer una réplica de esta, de esta torre esta torre esta es una maqueta de la torre de Hércules de la Coruña, vamos a intentar pues, hacer la vela de la torre de Hércules, eh, vamos a ir paso a paso, y espero que os guste el tutorial. Para empezar pedir disculpas por el sonido, pero tengo bastantes problemas técnicos con el micrófono. Bien, con una regla En la lámina vamos a trazar un pequeño Triángulo, vamos a quitarle Este pequeño triángulo a la lámina Para ir dándole forma de Cúpula a la parte superior de la vela eh, Va de usted un extremo al otro Quitándole Un centímetro, digamos Ya veis Un pequeño triangulillo que quitamos Ahora con la mecha esta vez vamos a dejar la parte inferior de la mecha como unos 4 centímetros de, de mecha ¿eh? Esto no podéis dejarla a ras la mecha Ya veis así más o menos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros Esto después para unirla a la base Bien, como siempre, como empezamos estas velas, presionamos un poquito la mecha sobre la lámina Y vamos a ir enrollando poco a poco así poquito a poco me ayudo para levantar un poquito la lámina que se me queda bastante pegada al tablero porque estaba bastante blandita no voy a necesitar el secador para hacer esta vela porque aquí la temperatura es bastante agradable vamos enrollando como en otros tutoriales que he hecho de láminas de cera de abeja os dejaré aquí arriba enlaces para ir a ellos bien, cuando ya tenemos esta le hemos dado varias vueltas, ahora presionamos Presionamos porque queremos hacer eh, una columna con base cuadrada Así que esmagamos eh, desde la parte superior y también desde los lados Ya veis, de parte superior Esmagamos bien Que vaya formando ángulos Ahora primer ángulo, presionamos otro ángulo más, otra vuelta y otro ángulo más, presionar, ya veis que va quedando con forma eh, rectangular Bien, aquí voy a quitarle un trocito para hacer la, la, la parte hasta donde llegan las escaleras Antes de lo que es la cúpula del faro Quitamos dos centímetros Cortamos más o menos dos centímetros Me estoy guiando por la maqueta que tengo al lado No estoy tomando medidas Ya os digo, unos dos centímetros Y eh, cortarlo en línea recta ¿eh? Vamos a engordar este trocito después de la cúpula Bien, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos otra bajada más. Vamos a cortar ahora sí ya eh, unos 3-4 centímetros. Creo que sería necesario. Así que medimos bien. A los 4 cortamos. Y quitamos el sobrante Veis cómo está cortada Y terminamos de roscar eh, Esto para mí, podéis hacerlo por trozos de, de láminas Pero yo prefiero aprovechar la lámina entera Presionamos bien Que se nos una bien la, la cera Entre sí y voy a añadirle otra lámina más. Aún hay que darle un poquito más de gordura a la parte inferior del de nuestra torre. Ponemos bien la lámina. Medimos... Lo que es este tramo Sobre la lámina Hacemos una muesca con el cuchillo Y otra un poquito más adelante Recordar De la parte, la tercera parte De abajo de la, O primera desde abajo Vamos a hacer lo que es el cuerpo del, De nuestra torre Ahora con la regla bueno, si fuera una regla nueva os recomendaría cortar por la parte eh, inferior de la regla Esta está ya bastante gastada y pues ya por este lado mismo estoy cortando Con el sobrante, con este sobrante después haré las ventanitas Bueno, eh, unimos por donde nos ha quedado la última lámina apretamos un poquito contra la vela y ahora pues a seguir enrollando no la voy a enrollar toda eh un poquito más y hasta aquí ya tiene la gordura que buscaba separamos un poquito la lámina Y con la regla Y voy a dejar el corte Que me quede en la esquinita Para que quede más disimulada También aprovecharemos esa, ese trozo Seguramente Y bien, tenemos el, lo que es la, El cuerpo de, de nuestra torre Le estoy dando un poquito de, de forma A la cúpula Y ahora trabajar sobre ella Voy a hacerle Lo que son Marcarle eh, Las piezas Que sobresalen De la, De esta torre Donde Cambia de, de volumen de gordura La, la torre para que estén más marcaditas Ya veis he, he marcado un centímetro Que es lo que va a llevar de, de grosor Esta pieza Y con mucho cuidado Porque es, es muy, est muy, muy estrecha Se os puede partir Aquí tenemos Pues aquí Desde donde terminaba la lámina Le hacemos este bordecillo Se si me no, Partido, pues lo que os decía, se podía partir. Ahí pa se partido, no, tampoco pasa nada. Eh, seguiré donde se, se haya terminado el trocito, pues con el otro trozo. Empataré ahí los dos trocitos. Veis, así se empata y se termina de enrollar. Veis, saliente que queda, le queda más bonita a la, a la figura. Y ahora hacemos otra para la parte superior Esta sí que no ha roto Ahora con cuidadito la, Le damos vueltas Voy a cortarle la mecha Para que no me estorbe Bueno esta es una figura que que resulta bastante pequeña y complicada Para ponerle detallitos No puedo ponerle todos los detalles Vamos a ponerle el detallito Que tiene Alrededor de la torre Subiendo una espiral Y para ello Pues eso con la lámina eh, Vamos a cortar Una diagonal De también un centímetro De, de grosor o, sí, de, de ancho. Por cierto, eh, aún no os lo he dicho, pero bueno, si, si aún no estáis suscritos, podéis suscribiros. Y, si os está gustando lo que veis, eh, mis vídeos, el canal, sobre cómo enseño las velas, eh, para poder así subir más vídeos, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y ya mayores, pues si, si os gusta Pues eh, darle un like el Pulgar para arriba Dedito para arriba Que ayudaría a los algoritmos Bien, con este trocito ya La estoy poniendo también en donde Terminaba la La cera del Cuerpo de la torre Voy a ir haciendo una espiral En torno a ella eh, Ancho De la... De línea de espiral a línea de espiral. Pues... Unos 3 centímetros, 4 cm más o menos. Os guiáis por la imagen y eso es más fácil. Ya os digo, no, no he medido nada. no estoy haciendo a ojo. He medido pues cuando he tenido la regla. Para eso sí, pero lo que son las florituras de la torre no... Lo estoy haciendo pues como me... Estoy viendo la, la maqueta. Quitamos el exceso. Así tendríamos la torre. Y voy a ponerle ahora un detallito en unas ventanitas. Podemos pues hacer simplemente... Eh, cortar rectángulos. Que después partiré a la mitad. Eh, pondré dos ventanitas entre espiral... Por cada lado Dos y pues a lo mejor me lleva eh, seis por un lado o menos Pero dos cada huequito de espiral Así partimos a la mitad y tenemos dos ventanitas Por la primera me guío para cortar la segunda También eh, no he tomado medidas más o menos Un centímetro y con 3 por 1. Por que no sean muy exageradas de tamaño, ni muy grandes ni muy pequeñas. Termino medio. Bien, he terminado con las ventanas. Nos he acelerado un poquito el paso y ahora voy a hacer lo que es la base. La base también no tomo medidas. Eh, voy a hacer... Un cuadrado al principio Con la lámina de cera Voy a juntar varias láminas de cera Va a hacer una base gordita Aquí segunda lámina Y cortar Ahora estas las vuelvo a cortar a la mitad Esto es para aprovechar al máximo la cera que estoy utilizando Bien, serían como cuatro Capitas de cera de abeja ¿eh? De lámina Ahora simplemente Le doy forma Voy a quitar las esquinas eh, No va a ser una peana un, Una base Como exactamente como la otra Esta me he tomado mi pequeña licencia De diseño Y ahora voy a, a Para disimular las capas en, por la parte lateral Pues le voy a poner Este trocito, esta tirita De cera de abeja Para que queden un poquito más disimuladas Y parezca realmente una Una peana, una, una base Ya la tenemos Le doy un poquito de forma por los bordes Y ahora Vamos a hacer una cosita ¿Os acordáis de la mecha de abajo? Pues bien, voy a hacerle el agujero a la peana y el trocito de mecha lo voy a colar por el, por el agujerito que le he hecho a la peana en el medio Una vez pasado lo corto, le dejo como un, un centímetro de máximo Le aprieto bien la torre contra la base Ahora cortamos el trozo de mecha Y esto lo voy a disimular con un trozo de cera y aquí estaría nuestra torre, nuestra torre de Hércules, bueno, mi versión de torre de Hércules, versión Arbe, muchas gracias por verme.